Entonces, a entrar a la parte eh, final de esta actividad, donde tenemos un interesantísimo estudio titulado Brecha Digital, Aprendizaje y Salud Mental: Experiencias y Retos del Estudiantado de la Universidad de Puerto Rico en Humacao ante el COVID en 2020. En marzo de del 2020, el mundo es arropado por una pandemia mundial que trastoca nuestro rol en la educación y en las formas y maneras de reaccionar de la facultad, estudiantes y otros sectores académicos. Qué más enriquecedor que tres académicos e investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales estudiaran varias dimensiones de este evento y que sus resultados sean una contribución de aprendizaje y práctica a todos los sectores de nuestra universidad, facultad, estudiantes y administración. Estos investigadores son la doctora Ibelis Rivera Bonilla, la profesora Viviana Cruz-McDougall y el doctor Alejandro, Alejandro Torres. Voy a proceder a leer una pequeña biografía de cada uno de ellos para entonces luego darle espacios a su presentación de la investigación. La doctora Ibeli Rivera Bonilla es catedrática de nuestro recinto, donde es coordinadora y consejera académica del programa de investigación y, y acción social posee un bachillerato en estudios latinoamericanos de la universidad de puerto rico y maestría en antropología cultural de la universidad de california en santa cruz por más de dos décadas ha estado dedicada a promover la justicia social a través de la educación y las artes en contextos universitarios tanto en puerto rico como en comunidades de la diáspora puertorriqueña ha ocupado puestos de gerencia académica en universidades privadas y en nuestro querido recinto donde se ha desempeñado como decana de asuntos académicos y rectora interina. La doctora Rivera Bonilla ha dirigido cuatro equipos de investigación y acción participativa en el bachillerato de ciencias sociales con investigación y acción social. Algunos han estado enfocados en apoyar la creación y fortalecimiento de la radio comunitaria Radio Vieques, y apoyar las iniciativas para el desarrollo de una economía autosustentable en el barrio Marianas de Humacao. Ha trabajado con una diversidad de publicaciones, entre ellas la guía de estrategias para, para promover la retención, persistencia y graduación. Así que le damos la bienvenida a la doctora Rivera Bonillas. Como parte de este estudio también está hoy la profesora Viviana Cruz MacDougall. Es socióloga y educadora y ha sido profesora del Departamento de Ciencias Sociales durante 18 años. También ha ofrecido cursos en el Departamento de Educación de nuestra institución en el Programa Académico de Honor, entre otras divisiones. La profesora Cruz McDougall ha sido directora de la Oficina de Evaluación, directora del Centro de Competencias de la Comunicación, co-coordinadora del programa DINAS de y coordinadora de extensión e investigadora del Díaz, y ha colaborado directamente en procesos de acreditación institucional. Cuenta con varias publicaciones recientes en temas con, y contribuciones a la institución, entre ellas la guías, las guías de estrategias para promover la retención, persistencia y graduación, una política institucional para la creación de una oficina para el éxito estudiantil, y también este estudio, ambos en colaboración con la doctora Rivera Bonilla. El tercer participante investigador que tenemos es el doctor Alejandro Torres Abreus. Es investigador auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y coordinador del Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social adscrito al mismo departamento. Posee un doctorado en Sociología Ambiental de la Universidad de Lancaster, Inglaterra, una maestría en Ecología Humana de la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica y un bachillerato en Estudios Interdisciplinarios del Recinto de Río Piedra. En particular, su trabajo enfoca en asuntos relacionados con el consumo de agua en el ámbito doméstico, la participación pública en la gestión de las áreas naturales protegidas y la educación ambiental. Entre sus publicaciones más recientes se destacan el libro Ambiente y Democracia, en el, fue, en el que fue coeditor junto a otros dos coautores. Torres Abreu también es cofundador de la Escuela Intensiva de Verano de Etnografía, Comunidad y Ambiente, y pertenece a la Junta de Protección de Seres Humanos en la investigación en la Universidad de Puerto Rico, Macao. Es además percusionista, amante de snorkeling, es intérprete ambiental, certificado para la Asociación Nacional para la Interpretación. Bienvenido a Viviana y a Alejandro también. Así que... Sin más preámbulos, los dejamos entonces para la presentación de su estudio, Brecha Digital, Aprendizaje y Salud Mental, Experiencias y Retos del Estudiantado de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Muchas gracias, Hola. Rosa, por la presentación, eh, por la oportunidad ¿verdad? de compartir con los colegas en este foro. Bueno, pues, ¿verdad? muchas gracias, estamos bien contentos de estar aquí. Sabemos que ha sido una mañana super productiva, que ya ¿verdad? tenemos este, mucha información en nuestro sistema, muchas ideas, recomendaciones para el inicio del semestre, así que este, queremos eh, aprovechar lo, lo que queda de, de este rato para compartir con ustedes lo que fue el trabajo de investigación que se realizó el semestre pasado, y eh, sumar a las recomendaciones que ya han hecho las compañeras eh, eh, para ¿verdad? dar eh, de inicio a, al próximo semestre. Nosotros en el Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social, que está adscrito a nuestro departamento, tan pronto eh, hubo las eh, indicaciones de que nos íbamos a, a mover a dar nuestras clases a distancia, nos hicimos preguntas básicas, como las que decía Rebeca ¿verdad? hace un rato, de qué saben mis estudiantes, qué equipos ellos tienen, qué plataformas conocen, ¿En, en cuál va a ser la mejor forma ¿verdad? De, de, de, de continuar mis cursos, eh, en esta nueva modalidad, ¿verdad? Y a raíz de esas preguntas básicas que nos hicimos esa, esa primera semana que se destacó para que los profesores hiciéramos eh, la transición, ¿verdad? Convertir a nuestros cursos en cursos asistidos con la tecnología, eh, pues eh, esas preguntas básicas se convirtieron, ¿verdad? En unas preguntas eh, de investigación que son las que están en pantalla, ¿verdad? Como el cierre abrupto de la universidad y la transición a educación a distancia impa han impactado, impactaron a los estudiantes de la UPRH en ese semestre pasado, y cómo ese cambio en la modalidad de enseñanza a mitad de semestre exacerba la desigualdad socioeconómica y el derecho a la educación en este lugar del mundo particular, ¿verdad? Que es nuestro recinto de Humacao de la UPR. Nosotros, eh, ¿verdad? Como parte, bueno, teníamos los objetivos de documentar en esta investigación las experiencias y retos de los estudiantes en relación a esa transición, eh, identificar los aprendizajes y las adaptaciones que ellos y ellas hicieran para enfrentar eh, los cambios y, como dijo ahorita, pues elaborar recomendaciones para la institución, eh, para los estudiantes, para los profesores, los diferentes actores, ¿verdad?, de nuestra institución este, basados en evidencias. Este asunto de las evidencias es importante porque tan pronto nosotros comenzamos a hacer revisión de literatura sobre este tema, encontramos que en, alrededor del mundo rápido se empezó a generar este, publicaciones eh, sobre la experiencia que se estaba viviendo alrededor de, del mundo. Eh, no obstante, queríamos eh, que nuestras reflexiones no solamente estuvieran basadas en... en en nuestra interpretación de las experiencias que estábamos viviendo, sino ¿verdad? en, en datos, este, basa, datos de investigación eh, cuantitativa y cualitativa, ¿verdad? que es lo que nos procedimos a hacer en el, en el recurso del semestre. En esta presentación nos vamos a enfocar en dos áreas principales, en los hallazgos de la investigación y las recomendaciones, la publicación... Eh, que se produjo como resultado de esta investigación, está disponible, estoy segura que algunos de ustedes ya la han visto, este, pero ¿verdad? está disponible para, ya podemos compartir, para que entonces puedan eh, ¿verdad? profundizar en, en, en su estudio de los hallazgos y las recomendaciones que hacen eh, Muy a grosso modo, ¿verdad? quiero plantear eh, que nuestra, nuestro acercamiento eh, conceptual, teórico, eh, parte de una visión, ¿verdad? De que hay una relación muy estrecha entre la desigualdad social, el, lo que conocemos, ¿verdad? Como brecha digital. Eh, y la justicia educativa. Y un hallazgo importante de nuestra investigación, ¿verdad?, es que también el, el componente de salud mental, que se ha mencionado en diferentes momentos de la mañana de hoy, pues es también otro, otro elemento que está ahí, este, ¿verdad?, que, que es importante. Nosotros, pues, como educadores, sabemos que la universidad tiene un rol bien importante como promotora y gestora de la justicia social, la justicia educativa, la movilidad social, este, no voy a entrar en detalles, ¿verdad? de todos estos aspectos, porque son parte de nuestro, de nuestro diario vivir, y de nuestra forma de acercarnos a la, a la educación. Este, pero sí me parece importante este puntualizar que eh, en, al, al hacer esta investigación, ¿verdad? que validamos información harto conocida por nosotros, ¿verdad? del nivel de desigualdad económica eh, que tiene eh, la población a la que nosotros servimos, eh, encontramos, ¿verdad?, que eh, hay unas, eh, hay lo, que nos, lo que nosotros identificamos como unas brechas económicos materiales que son importantes tener en mente de cara a los trabajos que comienzan ahora, ¿verdad?, y de cara a los cambios que estamos haciendo más a mediano y largo plazo. Alejandro les va a hablar más específicamente sobre ellas, ¿verdad? Pero, pues, identificamos este tema de la brecha digital, que ya se ha mencionado en otras presentaciones, que es esa de, la desfase en términos de acceso a tecnologías, acceso a internet y conocimiento de las plataformas y las tecnologías de, de información y comunicación. Eh, identificamos, ¿verdad?, esa, bueno, esto lo acabo de decir, ¿verdad?, esa, esa falta de capacitación de los estudiantes en el manejo, ¿verdad?, de las plataformas, y algo muy interesante que ya muchos, ¿verdad?, los que, de los que estamos aquí conocemos de manera, de, a partir de nuestra propia experiencia, de que en los espacios de, de domésticos, eh, nuestros estudiantes, igual que pasa con algunos de nosotros, no tenemos las condiciones, ¿verdad?, los recursos este materiales, el espacio apropiado, la tranquilidad, el silencio, etcétera que es necesario eh, para eh, poder llevar a cabo la educación a distancia. este Como mencioné, ¿verdad?, el asunto de la salud mental es un elemento, es un hallazgo, lo, lo, lo que pasó con nuestros estudiantes es un hallazgo importante, y aquí Alejandro les va a hablar de eso en unos minutos. Eh, quiero puntualizar ¿verdad? que este trabajo que hicimos es producto de un equipo de trabajo transdisciplinario de colegas del Departamento de Ciencias Sociales que incluye, como ven ahí, ¿verdad? Este, colegas de diferentes, eh, con especialidades en diferentes disciplinas, y yo creo que parte de la riqueza que tiene el, el análisis ¿verdad? que estuvimos manejando en el verano tiene que ver con eso, con, con los enfoques que, que atraemos cada uno ¿verdad? desde nuestras propias disciplinas. Ya en otros momentos del verano que hemos hablado con colegas de otros departamentos sobre el estudio, pues también se ha puntualizado la, lo, lo pertinente que va a ser pues, continuar esta conversación ¿verdad? más allá, de la conversación de ciencias sociales con gente de otros departamentos, que es lo que propicia ver foros como el, como el que estamos hoy. Este, con respecto a la metodología, pues ya les mencioné, ¿verdad?, que se, este es un estudio mixto que tuvo preguntas, este, eh, ¿verdad?, cerradas, preguntas abiertas, que nos permitió analizar datos cuantitativos y cualitativos, este, se pudo... Eh, recoger ¿verdad? datos de una muestra representativa de nuestros estudiantes, y se administraron dos encuestas digitales. Una, la primera semana que estuvimos en educación a distancia, y la otra en la semana de exámenes finales. este Pues el análisis cuantitativo y cualitativo se llevó a cabo ¿verdad? de acuerdo a... Eh, ¿verdad? De, de, de diferentes formas, pero nos permitió... Eh, que el informe tenga eh, una riqueza de eh, for, una riqueza de, de datos y de y complementados con expresiones verdad en la propia voz de los estudiantes de cómo ellos vivieron esa experiencia este, los, los temas que, que se comparan en el estudio pues son los que tienen que ver con el acceso al internet y el acceso a las tecnologías, sobre los procesos de aprendizaje, las sugerencias que hacen los estudiantes para fortalecer la educación a distancia y, como ya he dicho, ¿verdad? el impacto emocional que tuvo la pandemia, la cuarentena y la transición a la educación a distancia. Eh, como ya les mencioné, ¿verdad? El, el, la muestra fue una muestra representativa, así que con respecto al perfil de los estudiantes, no voy a abundar mucho porque pues, están representados estudiantes de todos los años de estudios de la institución, la proporción de entre hombres y mujeres es similares a, a lo que conocemos, ¿verdad? Que, que es típico en nuestra institución. Casi el 100% de los estudiantes, estaban, el 96% estaban viviendo, pasando la cuarentena con sus familias, están representados todos los programas académicos y eh, más de la mitad de los estudiantes, ¿verdad?, informó que, eran, que son residentes del área rural. Y esto, con respecto al tema del acceso a la tecnología, es un dato que es muy importante. Este, creo que este es el último dato que les voy a compartir, ¿verdad?, con respecto al perfil, y es que sabemos que en Puerto Rico pues, hay una alta eh, eh, proporción de nuestra población que vive bajo niveles de pobreza, eh, y es interesante que, aunque el dato para Puerto Rico es que 41% de las familias viven en situación de pobreza, los estudiantes de UPRH que contestaron esta pregunta eh, son 67% de los que, los que viven de, eh, bajo el nivel de pobreza. Este, así que. Eso nos habla, ¿verdad?, de una, de una situación exterior particular. Le paso entonces a Alejandro para que nos hable de los hallazgos principales del estudio. Muchas gracias Ibeli, y muchos saludos a todos las colegas eh, y, y, y los colegas de la UPR Humacao, y otros recintos y eh, otras universidades de Puerto Rico que nos eh, están participando de esta estas conferencias eh, vamos directamente a, a los hallazgos para aprovechar el tiempo en términos de los hallazgos el primer reto si lo quieres dejar en la primera tiene ah. que ver con la inequidad en el acceso al internet y las tecnologías de información y comunicación verdad Puedes pasar eh, cuando preguntamos a los estudiantes cuáles eran los eh, principales retos eh, que ellos visualiz visualizaban en este proceso sin duda, como pueden ver en esta imagen, que captura las palabras más mencionadas este, en sus respuestas, vemos que el acceso al Internet resalta como uno de los elementos más retantes de, de esa experiencia. Puedes pasar a la otra. Además, eh, preguntamos eh, a los estudiantes, ya que iban a estar estudiando en sus hogares, ¿verdad? siguiendo los cursos desde sus hogares, sobre su acceso al internet de sus residencias y vimos que a principios de la cuarentena, cuando eh, administramos la primera encuesta, 34.8% dijo tener internet limitado o, o tener internet a veces, mientras que al final del semestre eh, eso aumentó a 45%, como ven en la gráfica de la derecha. Puedes pasar a la próxima. Algunos de los relatos de los estudiantes, y esto es lo rico del trabajo, estamos analizando los relatos ¿verdad? De, de los estudiantes, sus respuestas de manera sistemática a partir de un programa que se llama MaxQDA. Pues vemos que los estudiantes aluden a problemas económicos para poder pagar las cuentas y poder conectarse al Internet, como esta persona de trabajo social, mujer, eh, que dice: Mis padres tienen problemas económicos y no siempre cuento con servicios de Internet. Hasta hace unos días lograron pagar la cuenta y me preocupa que durante, ahí se cortó un poco la comunicación, se realizan los cursos por internet y yo no tenga manera de conectarme. ¿Sí? Como, como pueden ver, pues esto es un ejemplo de lo que exploramos y vimos en, en los relatos de los estudiantes. Adelante. Eh, este mapa eh, es parte de una investigación del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, y lo presentamos y es parte de la eh, investigación y la publicación porque eh, el mismo refleja ya desde antes de la pandemia unas brechas verdad unas disparidades en el acceso al internet eh, en distintas comunidades de puerto rico y cuando vamos a nuestra área de mercado vemos que cinco eh, municipios de, de nuestra área de mercado entiéndase yabucoa patillas Maunabo, San Lorenzo y Vieques eh, tienen el ciento más bajo, ¿verdad? de acceso al internet voy a pasar a la otra nuestra investigación un poco pro profunda